Hola a todas y a todos. Eh, Yo os voy a contar eh, una iniciativa que presentó Anesva en septiembre de 2013, que fue nuestro primer hackatón social. Y antes de entrar en qué es un hackatón, porque no como una organización como es Anesva de 40 años en desarrollo, en cooperación, se meto a organizar algo con esta palabra tan que nos puede sonar un poco rara, ¿no? Explicar eh, que gracias a los compañeros de Angau han dado un buen contexto, ¿no? Eh, un poco tecnología móvil a servicio de la salud, ¿no? Eh, bueno, sin meterme en muchas experiencias que hay ya sobre salud, eh, sabemos que las TICs, eh, la Tecnología de Información y Comunicación, pueden ser un instrumento muy favorable para el fortalecimiento de sistemas de salud, eh, sobre todo Aquí en el norte podemos pensar en más iniciativas. ¿no? Sabemos que hay aplicaciones para enfermos de diabetes, para enfermos de ansiedad. Y bueno, lo que hace que cómo trasladar esto ¿no? a, a países en desarrollo. ¿no? Un estudio de Presswaterhouse el año pasado comentaba que, así con este titular así de grande, que las aplicaciones móviles eh, podrían llegar a salvar 3 millones de vidas en África en problemáticas como VIH-Sida, malaria, tuberculosis o enfermedades. Eh, derivadas de, del embarazo. En este contexto eh, podemos ver que las TIC van a tener un gran papel en lo que es la, la salud pública, pero como siempre hay un pero y como también Rudy ha explicado, existe un gran desafío para las organizaciones de cooperación y desarrollo en llevar esa tecnología a los países en los que estamos trabajando. Entonces, con este contexto, ANESVAD, plantea un gran desafío, y ese gran desafío es as Bueno, en septiembre de 2013, como ya he comentado, organizamos un hackathon. Luego comentaré que es un hackathon, pero bueno, para, para no perdernos un poco, el hackathon es eh, un maratón de hackers donde en un tiempo determinado, con unos retos X, eh, van a crear algo, unas soluciones tecnológicas. En nuestro caso serían unos prototipos eh, de salud con varios proyectos, ¿no? creemos que es una iniciativa pionera en el campo de la cooperación y desarrollo porque antes eh, sí que hay otras iniciativas de hackatones más con empresas y sí que eh, en abril del 2013 eh, se inició Half for Good, que igual a algunos suena que es una iniciativa de diferentes universidades de España en la que bueno, también han lanzado unos retos sociales, también algo parecido, pero eh, relacionado con aplicaciones de salud en desarrollo no hemos encontrado, al menos en España, en otros, sabemos que internacionales sí que ha habido otros hackatones, ha habido uno en India de agua y saneamiento, etc., pero aquí no había esta iniciativa. Entonces, conjuntamente con nuestras organizaciones aliadas, abrimos nuestros proyectos a nuevas soluciones. Definimos unas necesidades, eh, compartimos los proyectos con nuestras organizaciones, vemos qué podemos implementar, qué posibles soluciones sin saber Canisbaz, eh, no somos tecnólogos, nosotros tenemos el conocimiento técnico eh, de proyectos de salud, pero bueno, estamos abiertos a compartir, como es que ha salido mucho en la jornada, con otros agentes expertos en tecnología nuestros proyectos. Entonces, se efectúan las necesidades que nosotros trabajamos en retos. Así rápidamente, estos fueron los cuatro proyectos elegidos que abrimos, los cuatro retos que tenían que ver en, en Perú eh, para detección y, y combate del dengue, eh, en India, con el programa que ya os he comentado antes de que llevamos trabajando, que ahora está la iniciativa Muy Alert, también se abrió, eh, lucha contra el trata de seres humanos en Tailandia y supervivencia infantil y segura en, en Ghana. Bueno, aquí lo que he comentado, y aquí un poco a modo de que cosas de Bilbao que conocéis la noche de, así en cifras, ¿no? durante 12 horas reunimos a más de 40 personas voluntarias divididas por equipos en las que eh, estuvieron trabajando nuestros retos, ¿no? A ver, de San Lesbado también sabíamos que no íbamos a... como ha comentado también Eduardo, que cuando haces algo de innovación eh, sabes de dónde empieza. Nosotros sabíamos que queríamos organizar un jacatón, pero no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, todo el proceso estuvo siempre un poco ahí, ¿no? Eh, bueno, pues partimos, lanzamos los retos, pero sabiendo, siendo eh, muy conscientes de, de que, bueno, posiblemente igual no salía nada. Igual, juntábamos a, o igual no venía nadie, gatón, también, porque sabemos que es complicado al final que un sábado gente voluntariamente venga y dedique 12 horas de su tiempo a estar programando y, y trabajando pues, de una manera completamente voluntaria, altruista. ¿no? Bueno, estas son unas fotos de... Tenemos un vídeo muy bonito y muy bueno, pero como no hay tiempo os lo dejaremos en la web, como veis un poco, estas fueron la, las personas que estuvieron participando y... A lo largo de la jornada, algo que creo que es muy positivo para nuestra organización es que pudimos combinar el conocimiento técnico de nuestras personas de los equipos de proyectos con conocimiento de personas, eh, creadores y desarrolladores de aplicaciones móviles. Eh, y en estas 12 horas, resumiendo mucho también, ¿qué pasó? Bueno, aquí luego Martín, que está del Grupo Sea, contará eh, Ellos son la empresa que ganó la aplicación mejor valorada del hackathon. Eh, ellos contaron un poco cómo han vivido luego el proceso post-hackathon y luego también hubo otras aplicaciones destacadas en los otros países y una de emergencias. Entonces, bueno, aquí esto pasó el 28 de septiembre y aquí, bueno, pues un hackathon normal, ¿no? Si nos, no sé si alguno asistió alguna vez, se cerraría aquí, pero en Anesvaz, pues quisimos más, ¿no? Entonces, seis meses post-hackathon, ¿qué hemos ido haciendo? Eh, desde los equipos se recogió recogido esas propuestas eh, de esos prototipos de aplicaciones hemos intentado eh, ver con nuestras organizaciones en terreno ver si podemos eh, implementar esas aplicaciones, hemos visto bueno, pues eh, la complejidad no de todo no porque sí es verdad que cuando piensas una aplicación en, en el norte no desde tu perspectiva y sobre todo no solo la gente que igual trabajamos en cooperación sino eh, meter a estos eh, multiactores no gente pues, que es igual su primer eh, contacto con la ONG fue venir al hackathon y conocer a Nesbad. entonces vimos que bueno ha sido complicado ¿no? seguir seguir trabajándolas ¿no? y también para nosotras es muy importante eh, nuestros socios aliados ¿no? y que realmente hacer soluciones eh, sostenibles y adecuadas para la problemática, que no solo se queden en eh, pues ¿no? una aplicación bonita y luego que no vaya más. no Ellos al final eh, tienen que ser eh, dueños de su propio desarrollo. Eh, con esto eh, los pasados 7-8 de marzo eh, hicimos unas jornadas eh, con IRIKI Labs, que es un proyecto que tiene Tabacalera Donosti, que es un agente como aquí puede ser en, en Bilbao o La Lóndiga, que fomenta la cultura y hace diferentes iniciativas. Ellos lo que tienen eh, es el leitmotiv de acercar la tecnología a la ciudadanía. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante. Ellos se implicaron en, en nuestro hackathon eh, y a su vez también eh, veían interesante cómo compartir experiencias de, de lo que había pasado. ¿no? Entonces eh, volvimos a juntar a 20 personas de las aplicaciones destacadas y compartimos diferentes iniciativas, estuvo también el Grupo Sociedad de compartiendo después de que viajaran a, a Perú para ver cómo, pues, cómo implementar esa aplicación eh, y, diferentes, y diferentes otros agentes también de la misma ciudad de Nost y como de, como de otras empresas compartimos pues esto, ¿no? Eh, el papel que tienen las TICs para el desarrollo. También vino el compañero Valentín de, de Ongawa, ¿no? A darnos, pues, una. Ellos tienen muchísima experiencia en. y muchísimo más recorrido que antes va a hacer en temas de TICs. Entonces, bueno, dio una, una explicación muy, muy buena, ¿no? de, de qué hablamos cuando hablamos de TICs y desarrollo. Y, y un poco por finalizar. Eh, en Anesbad eh, seguimos eh, investigando posibles soluciones pero siempre desde eh, la óptica de que sean soluciones sostenibles y adecuadas y siempre con eh, la colaboración de nuestras eh, organizaciones aliadas de, de terreno ¿no? para poder implementar y mejorar esos proyectos que tenemos en, en salud.